Tardes. Muy bien, eh, Pedro eh, nos ha transmitido la idea que él tiene con nosotros, eh, creo que tiene una ventaja que nosotros seguimos siendo ese equipo intenso, ese equipo que, que el torneo pasado pues eh, complicaba a los rivales y pues ahora la idea de él es tener más la pelota, un poco más de ideas de juego, tratar de, de crear un, un peligro pero con, con, con combinaciones, con asociaciones... Entonces yo creo que estamos muy a gusto, por ahí nos ayudó mucho lo que dejó Guillermo y que es la, la intensidad que nosotros traíamos y yo creo que combinando esas dos cosas vamos a complicar mucho el rigor. ¿Ya se vio algo de esto en el primer partido de pretemporada? Sí, al principio un poco imprecisos porque es normal, pues veníamos de, de las vacaciones, era nuestro primer partido, una pretemporada que no habíamos tenido muchos entrenamientos con Pedro, pero por ahí nos... Estamos adaptando a la, a la idea, a lo que él quiere, y por ahí en el segundo tiempo fuimos ese equipo que, que, que, el, que el entrenador desea, y que es siendo directos, eh, manteniendo más el, el balón, cansando al rival con la posesión del balón, y por ahí creamos situaciones de goles y fuimos, eh, eh, eh, estuvimos en lo que es acertando en lo que es la, la definición. En lo personal, importante hacerte presente en el marcador de estos partidos. ¿no? Sí, arrancar con esa confianza. Yo creo, me caracterizo por, por ser un jugador que tiene gol y que, y que puede asistir a, a, a mis compañeros. Entonces, esto me viene muy bien para arrancar el torneo. Por ahí no había tenido esa continuidad que había tenido en los otros torneos de arrancar eh, siendo titular. Ahora creo que tengo esa oportunidad y creo que es algo que me motiva para arrancar de la mejor manera el del torneo. Justamente, y con lo personal, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de cada próxima semana? Muy bien, como te digo, motivado. Una pretemporada que yo sé que tengo que eh, fortalecer mucho, prepararme mucho para el arranque del torneo. Se vienen dos torneos muy exigentes. Habrá partidos de selección y si me toca estar, pues tengo que estar preparado para que físicamente, pues si me toque, me toca... Eh, hacerlo eh, tanto en la selección como aquí en Santos, pues, estar preparado para ello. En el tema Santos, ¿qué expectativa tienes del el próximo torneo? Tomando en cuenta que es Liga y CONCACAF. Sí, por eso te digo, dos torneos importantes para nosotros. Sabemos eh, lo que es el torneo de la CONCACHAMPION, hay que darle la, la misma importancia a lo que es la Liga. Yo creo que podemos eh, conseguir cosas importantes tanto en torneo como en CONCACHAMPION. Somos un plantel que por ahí tiene... Eh, sí, no se escuchan muchos nombres, pero hay muchos chavos sí. que la verdad cuando les ha tocado estar, han hecho las cosas de la mejor manera, entonces si por ahí no juega uno de los titulares en CONCACHAMPION, el que entra lo va a hacer de la mejor manera. Oye, en el próximo torneo, el próximo año, perdón, es año mundialista, imagino que tienes esto en el radar, tu selección va muy bien en las eliminatorias sudamericanas, ¿te vas disputando la Copa del Mundo? Sí, es algo que todo jugador desea estar ahí, anhela como futbolista, desea. creo que el mayor logro es clasificar con tu selección a un mundial, me pondría muy feliz, estamos tan cerca, yo creo que hay muy buena selección, estamos trabajando eh, callados, humildes, hemos, hemos hecho un gran trabajo, yo creo que tenemos la posibilidad de, de, de, de, de, de clasificar al mundial y por lo tanto hay que ya pensar en el siguiente rival y tratar de conseguir esa, esa clasificación que todos deseamos. En otro tema, hace 25 años el equipo de Santos obtuvo su primer título de liga. ¿qué te representa para ti estar en un equipo que en 25 años suma ya 6 títulos? Sí, la verdad desde que llegué a Santos me propuse que quería ser campeón y yo quiero conseguir una estrella más con, con, con Santos, es un, un club que me ha abierto las puertas internacionalmente eh, me han tratado de la mejor manera, me siento muy feliz aquí y representa mucho para mí porque es un club al que las instalaciones son de primera la hinchada espectacular, la cancha está perfecta y como te digo, yo quiero salir campeón, con Santos. Y justamente irte a escribir o dejar tu nombre escrito aquí, como lo han hecho muchos campeones, en específico los de hace 25 años. ¿Te gustaría seguir estos pasos? Sí, exacto. Es lo que yo eh, me propongo como jugador, escribir mi historia aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí, mis compañeros también quieren hacer lo mismo. Y yo pues me comprometo a que, a que este torneo, pues dejarlo todo y, y tratar de ser campeón.